Qué tal muchachos hoy toca hacer el análisis sobre la actualización en la adquisición de cartas en marvel snap y bien muchachos vamos a comenzar entonces con este anuncio que han dejado aquí en inglés no hay en español todavía lo que voy a tratar de hacer es traducir esto a grosso modo para que se interprete o se pueda entender la idea que se quiere dar en este mensaje y lo que aquí he hecho es subrayar o resaltar la primera parte el primer párrafo donde ellos están diciendo aquí que los siguientes meses de marvel snap van a ser realmente épicos o sea va a haber mucho contenido interesante y dicen que ellos ya tienen el nuevo modo llegando el siguiente mes ¿no? en este caso este es el modo conquista que es un modo bastante competitivo dentro del juego que seguramente va a ser que la gente que le está metiendo horas y horas eh, jugando este juego realmente puedan ver una chance digamos de poder ser realmente competitivos en Marvel Snap y aquí lo que ellos dicen al final es que ellos están soñando con formas de hacer que sea más divertido la obtención de nuevas cartas, lo que ellos dicen aquí en este siguiente párrafo es que han escuchado bastante feedback de la comunidad y que su objetivo de ellos es que en los siguientes meses es que encuentren maneras para poder hacer que más gente pueda tener la chance de poder jugar con estas nuevas cartas más a menudo y en este siguiente párrafo muchachos lo que ellos te dicen acá es que la gente la verdad con este lanzamiento actual que se tiene de poner cartas en serie 5 directamente hacía que la gente no se siente hypeada en recibir estas cartas porque muy poquita gente las podía conseguir muy pocos realmente tienen 6 mil tokens para estar gastando en cartas que mm, generalmente no son big bad verdad entonces es como que no hay mucho interés en ese aspecto por el contenido nuevo del juego y es por esa razón y aquí les, les subrayo justamente la parte que realmente importa es que ellos de manera experimental van a estar lanzando algunas cartas directamente a serie 4 y esto va a comenzar el siguiente mes lanzando dos cartas a serie 4 directamente lo que ellos creen es que con este cambio la gente va a estar más interesada va a estar más hypeada más emocionada más entusiasmada al momento de recibir no el anuncio de estas nuevas cartas en serie 4 ahora lo que yo me pregunto es las cartas que van a lanzar directamente en serie 4 serán lo suficientemente buenas para que la gente quiera gastar de todas maneras 3000 tokens, ojalá que sí porque de esa forma habría un buen hypeo, pero si lanzan unas cartas que no tengan unas buenas habilidades o buenas sinergias o estén dentro de algunos arquetipos o formen su propio arquetipo, va a ser un poquito difícil que aún así la gente esté hypeada por recibir digamos o por darle la bienvenida a estas cartas que estarían costando 3000 de tokens Este anuncio parece bueno muchachos Pero aquí todo depende del desempeño de la carta que ellos vayan a anunciar Y ahora muchachos nos vamos a la parte que dice Flexibilidad en el dropeo de series Así como ellos dicen que han hecho un ajuste ¿no? Dentro del lanzamiento de las nuevas cartas Van a hacer también un ajuste dentro del dropeo de series Haciendo que sea un sistema más flexible Y no tan rígido en relación al calendario Ellos lo que dicen acá es que todas las cartas tienen el mismo calendario. ¿no? Van a bajar en cierto mes a serie 4. En cierto mes a serie 5, a serie 3. perdón, Pero lo que pasa es que no todas las cartas. Tienen el mismo peso con relación al metajuego. Por tanto hay algunas cartas. Que tienen más impacto que otras. Y no deberían estar sujetas. A la misma rigidez del calendario. Como todas. Lo que dicen aquí es que en algunos momentos. Lo que van a hacer es que algunas cartas. Van a demorar más de lo normal en bajar de series. Y en otros momentos. Y esta parte lo rayo porque esto es muy importante es que en otros momentos esto también puede ser de que ellos dropeen una carta directamente de serie 5 a serie 3 para hacer que la gente no porque ellos también desean esto de que la gente pueda experimentar con esta carta y en esto último que les acabo de comentar generalmente va a ser en ese tipo de situaciones muchachos donde la carta de serie 5 tiene muy poco impacto en el metajuego y al menos para que la gente o para que no quede botada esa carta y de repente algo de uso pueda tener es que la van a bajar o van a forzar a que va rápidamente serie 3. Para que por ahí ver si la gente le puede dar algún tipo de uso. Más creo que va a ser en, en ese aspecto. Y ellos van a tratar de cuidar las cartas que más valen. no Las que más impacto tienen. O las que generan digamos eh, mejor win rate o ganancia de cubos. Esas serán las cartas que generalmente van a retrasarse más en bajar de serie. Y las cartas que sean malas. Dentro de mi opinión son las que más rápido. Van a estar dropeando de serie 5 directamente a serie 3. Y aquí lo siguiente que he subrayado es algo que no me gusta mucho. Y aquí lo que ellos dicen es que de repente en algunos meses pueden ser de que no haya dropeo de series No puede ser que un mes sí haya dropeo de series Y el otro mes de repente si ven que el metajuego está súper bueno De que todo anda tranquilo, de que la gente se anda divirtiendo Y hay mucha variedad de mazos Pues no van a sentir la necesidad de hacer un dropeo de serie. Y aquí muchachos lo siguiente que les estoy subrayando es algo que la verdad no me gusta no me parece una buena decisión de parte del equipo de desarrollo pero bueno en fin lo que ellos dicen aquí es que si ellos ven que el meta es saludable y es divertido o sea quiere decir que hay una buena variación de mazos no va a ser necesario un dropeo de serie y la verdad muchachos para mí el tropeo de serie es una de las cosas que le genera mucho dinamismo al juego y hace que la gente despierte el interés en la parte creativa de generar nuevos mazos o de construir nuevos nuevos mazos alrededor de todos los cambios fuertes que están habiendo entre dropeo y dropeo de serie ahora ellos dicen que si el meta es divertido y es saludable a ver la parte de saludable yo la entiendo porque seguramente está respaldada en sus estadísticas que ellos tienen pero la parte de divertido es muy subjetivo porque a ver el, tal vez ese mes sea divertido pero si ellos no hacen un dropeo de serie ahí puede ser que el siguiente mes ya la gente esté aburrida de estar jugando lo mismo el mes anterior por esa razón es que creo que el dropeo de serie es una cosa muy indispensable y es algo que generaba ese dinamismo y esa parte divertida lo que ellos mencionan es lo que estaba generando El sistema de dropeo de serie Al quitar aquí el dropeo de serie Si es que ven estas condiciones que se están generando Pues creo yo que más bien les va a jugar en contra Pero sería cuestión de ver cómo funciona un mes Para que la comunidad se manifieste Y el equipo de desarrollo vea de repente Que no fue una buena idea después de todo Y la compensación entre comillas Que ellos están haciendo ahorita Por esta flexibilidad en el dropeo de series Porque es algo que nos está agarrando de sorpresa A todos verdad Esto es algo que no han avisado con un poco de anticipación Si no lo están haciendo ahora y probablemente mucha gente estaba ya contando con algunas cartas que iban a bajar a serie 3 que al final no lo van a hacer y se van a quedar en serie 4 entonces ¿qué, ¿cuáles son las cartas ahorita que están bajando de serie 4 a serie 3? que antes creíamos que por ejemplo Darkhawk iba a bajar de serie 4 a serie 3 pero resulta que Darkhawk se va a quedar definitivamente en serie 4 por no sabemos cuánto tiempo ¿verdad? y acá las cartas que se están bajando a serie 3 va a ser Sentry que es una carta regular se podría decir que se estaba utilizando en algunos mazos pero ya no ya casi no lo veo, Silver Surfer que se estaba jugando en el, que tiene su mazo de Silver Surfer digamos que también está más o menos, Dazzler que es una carta que no se usa actualmente Shadow King que es una carta que no se usa actualmente, Sauron que ahora con el nerfeo que hubo hacia eh, Shuri hace un tiempo tampoco ya se ve Sauron y finalmente está Ghost que por ahí es algo interesante Ghost por el tema de que puede servir más para que puedas lanzar un Shang-Chi con más seguridad o un encanto con más seguridad, pero la verdad también lo veo muy poquito en este metajuego no sé la verdad que tanto se pueda desarrollar Ghost, pero para la gente que está jugando esas cartas probablemente tal vez vea un poquito más de... Uso de repente en este metajuego Y aquí muchachos estamos con el grupo de cartas Que están bajando de serie 5 a serie 4 En este caso tendríamos a de Gasonic y Nimrod A ver, para mí la carta más interesante De estas tres en estos momentos Para aquellos que no hayan comprado el pase de temporada Vendría a ser Nimrod, si es que tú juegas Galactus con Destrucción Hay un arquetipo de Galactus que juega Destroyer Shuri Ahí Nimrod es bastante bueno Se podría decir, incluso creo que hay un Arquetipo de Destrucción también que está jugando Nimrod con Shuri y tal Galactus, pero digamos que con Galactus es la mejor versión que tiene Nimrod acá luego tienes a Mastermall que Mastermall es una carta que juega en el arquetipo de Ronan también, pero se ha visto muy poquito, no sé la verdad qué tan bueno sea en este metajuego Mastermall y luego tienes a Negasonic ahora Negasonic la digo de final porque es una carta donde tú necesitas prioridad para que realmente Negasonic pueda ser muy buena generalmente Negasonic eh, se juega en, más que todo en la inundación de Tormenta, no? porque a veces tú juegas Tormenta y si tienes prioridad juegas a negasonic ahí y lo que va a hacer el rival al jugar su carta no de repente más fuerte puede ser que te juegue un darkhawk o puede ser que te juegue no sé un dino si es que se da la situación pues simplemente con negasonic los dos revientan y te quedas con tormenta ahí pero sucede que eso ni aún así es bueno porque ahora existe jeff existe está también el doctor doom que te puede poner una muy buena un doom bot ahí este en la ubicación de tormenta y pues tormenta con esos dos puntitos de poder no va a ser mucho no ese es el problema que, que podría tener digamos eh, el hecho de jugar negasonic y por qué de repente no es tan relevante dentro de este metajuego se podría decir ahorita con la utilidad que le está dando su habilidad y ahora muchachos hablemos de la parte más polémica de todo el vídeo con respecto a las cartas que se están quedando en serie 4 esto es bueno o es malo la decisión que ha tomado el equipo de desarrollo sobre estas cartas ahora déjame decirte por qué es malo es malo porque ellos no han avisado a la gente que esto iba a venir entonces qué ha sucedido al no avisar esto y agarrar de sorpresa con este anuncio de pronto, había mucha gente que seguramente en las semanas anteriores o tal vez hasta incluso en los últimos días han estado adquiriendo algunas cartas o abriendo cofres, ¿no? Con la ilusión de armar este mazo de Darkhawk y dejar el espacio solamente para Darkhawk que ya llegaba a Serie 3. Incluso también pudo haber gente que ha comprado hace poco al Galactus, ¿no? Con la ilusión de que ahora Null bajaba a Serie 3, entonces ya con eso tenían el mazo de Galactus completo, pero oh sorpresa, estas cartas siguen siendo de Serie 4. Y va a ser más difícil que las puedan obtener. Me parece que en ese aspecto. Hay un gran problema de comunicación. Que tiene en estos momentos el equipo de desarrollo. Que debería tratar de resolver. Y no debería dejar que este tipo de cosas pasen. O sea yo hubiese estado de acuerdo. Si Darkhawk y Null se hubiesen ido a la serie 3. Y las demás cartas que están mencionando acá. Se hubiesen quedado en serie 4. Porque Shan, Stat, Ursabu y Modok. Son cartas que todavía desde junio. Comienzan recién a bajar a serie 3. Así que digamos que ahí hay mucho más de tiempo. De anticipación con la que están avisando. Digamos este cambio y así hacen que la gente de repente tome otras decisiones y no termine uh, finalmente pues eh, sintiéndose frustrada o impotente de haber gastado algunas cosas donde no debió por estas cartas que iban a bajar a serie 3 que finalmente no bajan y se están quedando en serie 4 y la parte buena en esta decisión que ellos están tomando se podría decir en tratar de evitar digamos ¿no? que estas cartas se vuelvan masivas a tal punto donde solamente se use eso en el metajuego ¿no? ellos quieren evitar eso seguramente y por esa razón es que algunas cartas las quieren conservar en serie 4 Haciendo digamos que la gente Tenga que gastar tokens o que tenga que abrir Mucho más cofres digamos para poder Obtener estas cartitas de acá De esta lista que estamos viendo de cartas que se están Quedando en serie 4, las cartas Que tienen mayor impacto en el metajuego vendría A ser Dark Hawk, Null Stature Sabu Y por ahí de repente entra Modok Shanna la verdad está pero muy relegada No es una carta ahorita que sea súper útil Es más, hice un video con un mazo donde Shanna estaba sirviendo digamos medianamente bien Pero de todas formas su efecto es bastante aleatorio, ¿verdad? Pero a ver... Lo único con lo que no estoy de acuerdo, como les estaba diciendo, es sobre Darkhawk y sobre Null, porque estas cartas estaban bajando supuestamente ahora Serie 3 y este cambio lo están haciendo a último momento rompiendo, digamos eh, esta ilusión que tenía la gente que ya estaba contando, ¿no? con, con la presencia de estas cartas en Serie 3 y habrán tomó algunas decisiones unos días antes o unas semanas antes, para poder ya eh, tener estos mazos preparados ¿no? y ahora le haces la vida más difícil a estos jugadores y haces que se frustren o tengan una mala la experiencia digamos entonces por ese lado creo que deberían tratar de tener en cuenta el, la, los errores de comunicación y tratar digamos de poder informar a la gente con más anticipación antes de hacer estos cambios inesperados eh, provocando malestares en toda la comunidad y ahora nos vamos a la parte de la adquisición de cartas de serie 3, más que todo para los nuevos jugadores, hay muchos nuevos jugadores en este juego y ellos la parte que yo he subrayado acá es la más importante porque acá te explican sobre el tema del feedback y de la adquisición de las cartas de serie 3 y todo el problema que hay ahorita porque solamente puedes obtener una carta gratis a digamos al inicio de cada nueva temporada, ¿qué es lo que dicen acá? en nuestro parche de junio, o sea el siguiente mes todavía vamos a hacer una actualización de la tienda de tokens, ¿no? para incluir una nueva sección dice ¿no? la serie 3 carta misteriosa dice acá esta opción estará disponible por mil tokens y puede ser comprada en cualquier momento cuando en tanto tú tengas los tokens para ser gastados en este tipo de cartas misteriosas de serie 3 pero a ver muchachos todos los jugadores que hemos pasado por todo el proceso de cambios que han habido acá en Marvel Snap hemos tenido en algún momento la tienda de tokens de serie 3 donde hemos podido comprar todas las cartas que hemos querido con los tokens que teníamos en ese momento no y elegir las cartas que nosotros queríamos que están haciendo acá ahora te están dando a media se podría decir lo que la gente estaba pidiendo no mira te está diciendo el equipo de desarrollo ahora tú puedes comprar una carta de serie 3 pero te puede salir aleatoriamente no te puede salir cualquiera no te va a salir generalmente la que tú quieres ahora por mil tokens por esa posibilidad me parece me parece un poco elevado, creo que acá debieron de haberlo puesto al menos por 700 tokens u 800 tokens, pero no que se sienta que estás pagando el mismo precio que se pagaba antes por una carta fija y ahora estás pagando por una carta aleatoria no hay jugadores que tienen un bajo nivel de colección y que a ellos obviamente no les conviene comprar esto, porque les va a salir o sea, les faltan como 40 cartas 50 cartas de serie 3 y a ellos no les conviene pues en absoluto poder hacer esta compra de una carta misteriosa porque le tienen una alta probabilidad que les salga una carta que realmente no les interese para algún mazo que quieran usar, yo creo que esta nueva sección que ellos están creando está dirigido para aquellos jugadores que ya están por terminar la serie 3 o están muy cerca de acabar la serie 3 y por ahí a veces uno es salado también que justo casi al final de todo las últimas cartitas que te faltan son las cartas más importantes entonces ahí en ese punto de repente en esa situación muy específica de estos jugadores les pueda servir esto pero no aconsejo para jugadores nuevos que recién están entrando a la serie 3, que se gasten mil toques en estar comprando estas cartas misteriosas de serie 3 aleatorias, porque muy probable que no te toque lo que tú estás buscando. Ahora, si es que eres ballena, pues ahí sí cómprate todas las cartas misteriosas que quieras ahora acá viene la parte donde ellos están pensando en formas de poder adquirir más tokens, recuerden que los tokens son la forma de que nosotros podemos ¿no? adquirir cartas nuevas en el juego y sobre todo las cartas que ellos están lanzando también, no las cartas que llegan a serie 5 o de repente las que lleguen a serie 4, ¿no? a, de repente haga de que sea más accesible para nosotros de poder adquirirlas, lo que todos ellos están diciendo acá, la parte que he subrayado es que eh, la intención que ellos tienen con todo esto es que los jugadores puedan eh, tener la disponibilidad de poder comprar más cartas nuevas de forma más frecuente y ahora aquí muchachos nos están anunciando el lanzamiento de las misiones de fin de semana para poder incrementar la adquisición de tokens la gente ya se había aburrido de estar haciendo misiones diarias y ahora el equipo de desarrollo ha escuchado a la comunidad y lo que ha hecho muchachos es lanzar estas misiones de fin de semana y tenemos que ver de qué cosa trata porque la finalidad de estas misiones según lo que dicen es eh, tratar de recompensar más a los jugadores para que también estén jugando Digamos más seguido en el juego y hayan más cositas que hacer Dice que al final de cada semana Van a haber tres misiones por hacer La primera va a ser Gana juegos para ganar créditos Que eso no es más que lo mismo ¿eh? Porque esto es parte de las misiones diarias También en las misiones diarias Juegas las misiones para ganar créditos y puntos de experiencia de pase de temporada Y aquí viene la siguiente misión que seguramente muchachos va a ser considerada como muy polémica Porque no todo el mundo la va a poder hacer Acá qué es lo que dice Gana juegos con el pase de temporada para poder ganar oro ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que necesitas comprar el pase de temporada para que se te pueda habilitar esta misión y puedas farmear oro adicional. Y aquí la intención del equipo de desarrollo la puedo entender porque ellos lo que están tratando de hacer es apalancar las ventas del pase de temporada, puede ser de repente que las ventas no las encuentren muy buenas y a través de esto traten de darle más razones al jugador para que pueda comprar el pase de temporada y así además de la carta nueva, además de los recursos que te dé el pase de temporada, esto sea un adicional digamos para que también te animes a comprar el pase de temporada y ahora nos vamos a esta última misión que es más difícil que la anterior y que esta misión muchachos si sí está hecha para ballenitas porque acá qué es lo que dice gana juegos con la última carta nueva lanzada para poder obtener tokens y pongamos un ejemplo rapidito muchachos, el pato Howard acaba de salir hace poquito ¿verdad? Y si nosotros digamos, tuviésemos el patito Howard, en este fin de semana tendríamos unas misiones donde tendríamos que ganar partidas con el pato Howard para poder obtener tokens. Ahora, lo que no sabemos realmente es cuántos tokens van a dar por partida ganada, así como no sabemos cuánto oro ni cuántos créditos vamos a ganar por esas partidas ganadas en las misiones anteriores. Pero ¿qué es lo que pasa? Hablando de esta última misión, hace que de alguna manera la gente... Se sienta más motivada a gastar En una carta digamos nueva Que acaba de salir para poder Digamos eh, eh retornar algunos tokens que ellos han gastado como una suerte de inversión no tú dices oye mira invierto en esta carta porque me va a salir esta misión de fin de semana y con esto puedo digamos eh, retornar o puedo recuperar alguna cantidad X de tokens que me estén dando a través de estas misiones pero acá tiene que ver cuántos tokens van a dar porque si ellos por ejemplo te van a dar 100 tokens nada más eh, por comprar una carta de 6000 de tokens va a ser muy eh, complicado que la gente quiera gastar eso por una carta nueva ahora si ellos te dan de repente dependiendo el monto pero si ellos te ofrecen no sé mil dos mil de tokens en digamos en retorno no por estas misiones que vas a hacer probablemente se fomente a que más gente tal vez por ahí quiera comprar eh, más cartas de serie 5 en lugar de solamente estar guardando sus créditos para algún big bad siguiente que vaya a salir pero en realidad, muchachos, en esta última misión veo muy, pero muy difícil que mucha gente pueda hacer esto semanalmente. O sea, ¿quién haciendo más? A menos que sea ballena, va a poder obtener, digamos, las cartas nuevas de forma semanal para poder hacer estas misiones a su vez. O sea, va a ser súper difícil eso. Prácticamente está reservado para el, no sé, el 5% de jugadores que más le ponen plata en este juego y que podrían, digamos, tener a disponibilidad esta misión. Ahora, la otra misión del pase de temporada, digamos... Eh, es más accesible porque acá pues tienes que gastar 10 dólares al mes, pero en esta siguiente misión donde tienes que estar comprando una carta digamos de serie 5 nueva que acaba de salir cada semana, es estar gastando pues ¿cuánto muchachos? 24 mil créditos al mes, perdón, 24 mil tokens al mes y ¿quién tiene esa cantidad de tokens a menos de que estés poniendo buena plata y te estés comprando todos los bundles no y estés tratando de abrir cofres y estar sacando a lo loco tokens para poder eh, resistir digamos esas compras semanales, ¿Va? estar bien difícil y esto va a estar eh, muy digamos eh, ligado a las personas que más gastan dinero en el juego nada más y aquí, muchachos, si comparamos al jugador ballena con el jugador free to play en relación a esta última misión, quiere decir que el jugador ballena puede hacer cuatro veces esta misión al mes, mientras que el jugador free to play solamente va a poder hacerlo a lo mucho una sola vez al mes. Y esto es si es que la carta vale realmente la pena comprarla, porque generalmente los que farmeamos tokens de esta manera free to play estamos tratando de analizar cuál es la mejor carta que sale dentro de este mes, digamos, no de las cuatro cartas que lanzan, para ver cuál de ellas seleccionamos. Y generalmente tiene que ser un big bad para que vaya valga realmente la pena, por tanto generalmente a lo mucho con el farmeo que hay de tokens actualmente una vez al mes vas a poder hacer esta misión de aquí, si eres free to play por supuesto, muchachos vamos rápidamente a las conclusiones, miren yo les digo algo, lo que ha hecho el equipo de desarrollo aquí es aumentar un poco más la incertidumbre sobre el tema de la adquisición de cartas o sea en lugar de que ellos hayan hecho digamos una cosa que les pueda resultar más favorable hacia los jugadores para obtener cartas nuevas, lo están complicando un poco más, por la parte de la flexibilidad el dropeo de series por ejemplo Antes teníamos un calendario donde sabíamos que cartas Iban a bajar pero ahora sucede que todo esto Va a ser modificado y ahora ¿Qué pasa? Las cartas con las cuales Nosotros eh, contábamos en que podían bajar A serie 3 para poder armar unos buenos mazos. Sucede que ahora se van a quedar en serie 4 Y esto nos obliga a tener que gastar 3000 de tokens para poder Obtener estas cartas y armar estos masitos meta ¿Y qué es lo que pasa? Que esto está conectado Con la parte de lanzamiento de cartas de serie 5 Porque si tú estás más interesado Ahorita en comprar las cartas de serie que están realmente buenas que te cuestan 3000 de tokens pues no te va a alcanzar para nada en estar comprando cartas de serie 5 por más incentivos que le traten de poner a la obtención de cartas de serie 5 por, con respecto a las misiones que ya hemos hablado no entonces creo que acá lo que está haciendo el equipo de desarrollo no está beneficiando digamos en el objetivo que ellos quieren digamos de que hacer que la gente pueda conseguir cartas nuevas de serie 5 sino más bien conseguir cartas de serie 4 que son bastante buenas y que los jugadores realmente la quieren para poder armar mazos muy competitivos lo otro muchachos sobre esta tienda que están creando de comprar una carta de serie 3 de manera aleatoria también lo veo malísimo esto va a ser más que todo para un grupo de jugador muy chiquito que solamente le falten algunas cartas para completar la serie 3 pero para los jugadores nuevos realmente no representa nada más bien va a ser una forma de, de frustrar más a la gente porque te vas a gastar mil tokens en una carta que te va a salir de manera aleatoria que realmente ni te va a servir no te puede salir una carta realmente malísima y esto hace que la persona sienta que ha perdido esos mil tokens, a pesar de que avanza un poquito más en tu nivel de colección. Pero siento de todas maneras que en ese momento puede representar una frustración y hacer que ese jugador nuevo, digamos, eh, le cueste mucho más eh, querer jugar con entusiasmo el juego de lo que hubiese sido haber comprado una carta de serie 3 directamente que sí le sirva y con eso armar un masito y se pueda defender en ese, en ese metajuego con el nivel de colección que tiene. Ahora, muchachos, en estas misiones de fin de semana han creado tres misiones de las cuales el jugador free to play que representa el gran porcentaje de este juego va a poder jugar normalmente una sola misión nada más porque después la otra misión de ballena que es con la obtención de tokens adquiriendo una carta nueva la podría hacer una sola vez al mes entonces digamos que esto va a ser bien complicado para el jugador free to play el poder obtener recursos mientras que los jugadores que gastan dinero en general van a poder tener más recursos como les digo entiendo la parte del pase de temporada de la misión de pase de temporada que no es tampoco no, ne, no tiene que ser millonario ni nada para gastar 10 dólares al mes que eso creo que mucha gente Lo puede hacer y que es un estímulo Digamos o una razón más que está dando el equipo de desarrollo Para que la gente digamos Pueda este gastar en comprar el pase De temporada pero siento que la otra Misión digamos que es la parte De obtención de tokens con, con este Victorias de la carta nueva Esta que vaya a salir cada semana Siento que eso está bien difícil para hacer y está Reservado solamente para digamos el público Ballena del juego yo creo que si ellos En esta oportunidad hubiesen añadido una misioncita más al menos para el jugador free to play o para que todo el mundo lo pueda hacer hubiese sido mejor porque ahorita se siente como que tienes que gastar dinero en el juego para poder hacer el 66% de las misiones que han lanzado aquí pero bien muchachos eso sería todo cualquier duda o consulta que tengas ya sabes la puedes dejar aquí en la cajita de comentarios y recuerda que de lunes a viernes por las noches estoy haciendo transmisiones en vivo así que ya sabes te espero aquí un abrazo para ti